¿Qué haces? ¿Eh? Estoy regando la planta ¿La planta? Pero... se está muerta Ya, coño, ya lo sé Pero es que le estoy regando con plantas. Raúl Esto... No va a hacer nada ¿Qué? No, no, no, tienes ni idea, Iván Es que se nota que no... No conoces el sector de... de la... De las flores... De las flores y tal No... No... No tienes ni idea pero si esto es claramente Powery, Raúl te ha encima, Mira. ¿Salga Powery? Solo es la etiqueta que le han dado la vuelta y han puesto 15 plantas. Anda, trae para acá, dame eso. Vete de aquí, y déjame a mí con mis negocios, que tú no tienes ni idea de nada. Bien, eh. Déjame con mi crece plantas. Te están timando, ¿eh? Claramente te están timando. Tonto Hostia, joder, eh, al final ha quedado de puta madre. Iván ¿Qué pasa? ¿Has visto lo de crecer plantas? ¿Esa es la planta de esta mañana? Sí. ¿En serio? Hostia, pues te acuerdas que yo he bebido. Claro. Pues mira. ¡Hola! ¡Te ha crecido la uña! ¿Y te puede decrecer? Ah, la tengo que cortar hago Solo así? crece Claro, hago así ah. ¡Hola! Oye, pues yo también quiero superpoderes Es que igual lo bebes y no sé, igual aguanta la respiración bajo el agua, cinco minutos, aunque Hola. sea ¡Hola! Pues yo creo que sí, probamos, a ver Venga, vamos, está ahí Vamos, va Vale, está aquí eh, tú primero No, no, dale, dale, venga No sé, eh Rodas. ¿Nada? ¿En absoluto? Bueno, espera, creo que puedo pedir comida china con la mente. A ver, hazlo. Eh, hola, buenas para pedir comida china. Sí, me Eh... ¿Es ahí, verdad? Sí. Mm, vale, me pones una de arroz. Vale. Arroz, sí. Arroz tres delicias. Sí. Un rito de primavera. Ollitos, sí. Y... y ternera con mamboisetas, ¿puede ser? No, no tenemos ya Ah... Pues pollo con almendras Pollo, pues sí Vale, perfecto ¿Algo más? No, nada más Nada más Eso es todo 3,80 Genial, venga ¡Eh! ¡Me están llamando! ¡La buena es comida china! Qué guapo lo de los superpoderes, ¿eh? ¿Verdad? ¿Lo estabas pensando? Buenísimo, sí, sí, sí, sí. ¿Queda más crecer plantas? No, no, no, no. Me lo he terminado antes. Joder, tío. Es que duran muy poco los superpoderes, duran como 5 10 segundos y, y luego nada. ¿Sí? sí tío, pues a mí el de la cara lo llevo ya tres horas. ¿Tres horas? Sí. Te vamos al médico, ¿eh? No, no, no, no. no. Yo he encantado. ¿Te gusta? Claro. Bueno, pues vamos a comprar crece plantas. Es que era el último. Joder, tío. ¿No hay más? No, no. Se no. ha acabado. Pues vamos a ver si tienen para que me crezca la polla. ¡Ah!